Hola chicos amigos y suscriptores de YouTube, aquí Ryan Comentándoles Algo nuevo que viene al canal, Un momentito me, me okay. Algo nuevo que viene al canal y es el especial de 200 subs ¿Qué viene en el especial de 200 subs? Pues voy a regalar una mansión De Minecraft Hecha por mí que la estoy haciendo todavía Que... Pues sí, vendrán en el especial de los 200 subs. ¿Cómo será esa mansión? ¿Qué tan grande será? ¿Cuándo será? Pues bueno, obviamente cuando lleguemos a los 200 subs, pues la regalaré. Eh, Esta mansión está ubicada en lo que sería una aldea que, que... extrañamente se generó dentro del agua, como pueden ver. Hola, no Como pueden ver, se generó una aldea dentro del agua. Es como un pantano, es como una aldea dentro de un pantano. Solo que yo la hice con con mi estilo y no sé pero se supone que se ah está mal haciendo ok bueno pues como que, que vamos a mostrar la mansión por dentro para que así tengan una idea de qué qué tan buena y qué tan bonita es esa mansión hecha por mí y para ustedes con todo el cariño subimos como pueden ver aquí y ¿eh? esto es un desmadre tiene un montón de cofres un mes de crafteo y no sé qué cómo se llama eso tengo allá abajo Brunielda y Patildo, que son mis gatos. Mis gatos personales, que tienen un gatito que. ¿Dónde está el gato? ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ah! Ahí sonó. No? ¿Dónde está el gatito? ¡Dudito! Ah, en fin, dejamos al gato por ahí. <ríe> eh... ¿Qué más? ¿Qué le iba a decir? Ah, bueno, vamos a volver a la mansión por dentro. Por fuera, eh, esa decoración me gusta bastante porque son, digamos que dos escaleras así ubicadas en esa posición, más. No sé, queda guay, me gusta. Eh, entonces, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve esa mansión de desde arriba? Veamos qué linda se ve. Miren, esa es la mansión, miren cómo bajan los pasps. Qué hermosura más esto Ay, Dios mío, esto es lo mejor allá tengo el criadero de gatos lo llamaba así He tirado un montón de animales para luego criarlo pero parece no está y bueno chicos esto es solamente el aviso del especial de los 200 suples espero que les guste a coger el micrófono. espero les guste y nada se fue el especial ese fue el aviso del especial de los 200 super espero que les encante y nos vemos a la próxima chao